Yo no diría sí, que es, sí, sí, sí, somos somos randaleros randaleros, ¿eh? Cuidadito. A veces, pero en sí, ¡No, se ha muerto Parker! Arigato. Bien, la, siguiente canción, la siguiente canción se titula compra y sé feliz una oda al capitalismo Schön. Leute, es ist ganz schön, dass ihr ein bisschen aufgehört zu so mit mir, dass er ein bisschen uns Angst Aber ich sehe euch hier, das ist wunderschön, Publikum zu haben. Und es wäre noch schöner, wenn ihr ein bisschen mittanzt, oder? Sound, sound. Äh, meine Stimme hier ein bisschen in diesem Monitor. Ein bisschen hoch, Goa, Goa auch. Super Akzent, eh? ¿My English is too bad, huh? Of course ¿Cómo que viene ahora? Oh, mi, mi canción favorita, ¿no? Eso Yo no pienso más, ir a la votar La que más visitas tiene Youtube de nosotros Uy, Dos mil visitas en Youtube, ¿eh? Uy. No, Gracia. Estos muchachitos se volvieron locos por ¿eh? ella. Vamos a hacer un viajecito, ¿no, Ileana? Eh, Tú tienes los boletos encima, la maleta, la toalla, el bikini, el bikini doradón, el tesón, todo? todo lo llevo. Las chanclas. Muchachos, ¿y ustedes que siempre se olvidan de todo? ¿Están preparados ya? No. Todavía no. Es que queremos hacer un viajecito. La banda quiere, los randaleros quieren hacer un viaje. A donde luce el sol, me hace calor ya. Mira, esto de verdad que no lo esperamos, oye. ¿eh? Eh, con nuestras maletitas nos vamos a ir al aeropuerto. Que nadie no adivináis Y vamos. Nos vamos a Empiezas por más, nos vamos a y acaba por Yorka. Gracias. Yes. Das beste Publikum, das ich niemals gesehen habe. So Eigentlich. Jemals, jemals. Das war die Lobby gemeint auch. No sé, no sé, no sé Muy bien, bien, sé, bien muy bien. bien Tenemos un público que entiende nuestro chiste y nuestro humor Bueno, la balada de Bisbaldo La, la, la, la, la Dro, dro, dro, dro, dro. <risa> Niño, no te la ¿no? ¿Qué <risa> pasaría si un hipotético partido vegetariano ganara las elecciones y prohibiera la carne y el pescado? Comicios celebrados en el día de hoy. El partido vegetariano gana las elecciones con el 52% de los votos. Recordemos que entre las propuestas del partido se encuentra la prohibición total y absoluta de todo tipo de consumo de carnes y pescados. Abrimos conexión con nuestra compañera Ileana, caballero que se encuentra en la sede del partido. ¡Y Oh, oh, Muy qué bonito! ¿Qué pasa? va una canción muy, muy íntima, una romántica. No se le da mucho, pero bueno, hoy es su primer intento. En de... realidad muy mal canción de amor para la policía <risa> ya se pueden es ustedes es que somos ¿Y? muy cariñositos ¿no? ablandaderos <risa> es que yo tengo problemas con la policía en serio uh, bastantes ¿Bastante pocos o bastante lo que pasa pocos? Es que no lo suelo decir ¿Lo suelo, claro? <risa> yeah. okay. rock and roll Okay, five creo, tía. Ya, ya queda menos. Pisteen fans. vamos, bien de tiempo, vamos sobrados. Entiendo, go. No paréis, no paréis, porque mira, allá de todo tengo a Miriam Ayer desde Iruña. ¡Un súper aplauso, por favor! Uy. Igual de guapa, pero de Cuba, la Habana, Ileana Caballero. Uy, uy, uy, uy, uy. Luis Rones, también muy guapo, también muy guapo y muy simpático. Desde México, Distrito Federal. Detrás mío, lo cual siempre es peligroso. Y desde Perú, Renzo Llanos, El un aplauso, por favor. Tenemos un romano, tenemos un romano. <risa> Antonio Marafiotti. El mismo <risa> se aplaude, buenísimo. Por cierto, ¿saben ustedes no aquel del romano que entra en un bar y pide cinco cervezas? Eh, espera, espera, espera. falta alguien aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿El grande? ¿El, ¿El gran fin zorro, caballero? ¿Quién es? Hola, gracias. Uh -huh. Bien, esperamos volver la próxima ah, vez. No sé cuándo, la... pero... Pronto, y que haya solcito como hace dos segundos. <risa> ¡Míralo! Me vemos con Laura! ¡Vámonos! <risa> ¡Vámalo! no puedo afilar porque tiene los lentes ay mi madre muchachito qué rico ya vamos